Amiga, amigas y de Opal Televisión, de Prensa Opal, de todas sus plataformas de Opal, eh, sean todas y todos bienvenidos a nuestro segundo programa de, de conversación eh, que hemos denominado Conversaciones Indirectas la primera semana entrevistamos a los abogados, la situación de los presos políticos, eh, en el día de hoy eh, nos engalana, tenemos visitas femeninas en nuestra invitación y el programa de hoy tiene que ver con las brigadas de rescate, las brigadas de salud, las brigadas de socorro, esas que han estado en la calle eh, desde octubre del 2019, un trabajo, lo hable lo hemos dicho en muchas plataformas y muchos medios independientes han resaltado el trabajo que han hecho ellas, las brigadas, desde el desde los primeros voluntarios, entre comillas, voluntarios de Cruz Roja que aparecieron, eh, dada la situación que se dio en el contexto después del estallido social, después de nuestra revuelta, eh, la urgencia de tener gente a socorrer a nuestros heridos, eso fue, sí, fue mucha gente. Y hoy hemos invitado a dos integrantes de, de la Brigada Rescate B, queremos dar la bienvenida tanto a Carla Fuente y a, a Katia Espejo. Vamos a desglosar una conversación, tratar de que no sea una entrevista, es una conversación, eh, mostrar su punto de vista, y en conversación indirecta hoy día tenemos a la Brigada Rescate B, ojalá representar a todas las brigadas que han trabajado en la calle, que han estado primero en Plaza de Unidad, que han estado en las comunas, que han estado en regiones también, y que se han desplazado día hacia el centro de Santiago. Eh, voy a partir con Carla, eh, gracias por por aceptar nuestra invitación y, primero, preguntarte cómo se conforma esta brigada, eh, quiénes, la, quiénes las integran y, y desglózame tú, más o menos, esta, esta pregunta. Hola, gracias por la invitación, por interesarse en, en el tema de que hoy, hoy en día, cierto, nos reúne. Eh, bueno, la mayor, la mayor parte de las brigadas se conformaron en octubre del año pasado eh, particularmente nosotros hace tres o cuatro años atrás veníamos trabajando un grupo chico de, de personas que teníamos curso en Rescate en zona de Grecia y, y trabajábamos en búsqueda y participábamos en, en distintas actividades, operativas de salud, etcétera. Eh, bueno, en octubre pasó el tema del estallido social y eh, se la necesidad de ayudar en la calle. En un momento eh, hubieron voluntarios de la Cruz Roja, hubo, hubo convocatoria de voluntarios, pero fue a nivel institucional, no sé lo que pasó ahí, y empezamos a trabajar de forma más independiente en las calles, desde octubre después del 18, eh, ayudando principalmente el tema de primeros auxilios, cosas muy leves. Eh, si bien al principio había represión, pero era como lo que conocíamos habitualmente en todas las marchas, los gases lacrimógenos, eh, no sé, pues típico que lleváis un limón, el bicarbonato y ayudaba. Y ahí empezó el tema de, de estar en las calles, de estar en las calles ayudando a la gente que, que se estaba manifestando y que estaba sacando la voz por las desigualdades de nuestro país. Eh, y ahí fue tomando fuerza y. Que fueron formando muchas brigadas en la plaza, con distintos nombres, pero todas teníamos el mismo propósito de ayudar a la gente, a los heridos, a, a los que estaban siendo reprimidos, éramos también reprimidos. Así tú, se empezó a, a conformar. Y tú, Katia, ¿qué nos puedes aportar tú? ¿Qué haces aparte en la, en la vida diaria, en la vida cotidiana para para arriesgarse, digo yo, a estar en la calle, porque no son solamente... Ahora tenemos entrevistadas mujeres, pero es que la mayoría, eh, yo lo incito lo insisto, la mayoría de los rescatistas, de los voluntarios, eh, es el poder femenino. Sí, bueno, eh, yo de educadora de párvulo, pero me dedico, digamos, completamente a otra área, pero lo que me motiva a estar a mí en la plaza es justamente formar parte de este nuevo eh, brazo orgánico que se genera en forma muy novedosa después del estallido, cuando eh, se ve la necesidad de ser un elemento sumamente importante en el momento de la manifestación. Cuando justamente la represión comienza a ser un elemento eh, muy fuerte y, y era la brigada la, que permitían justamente justo con la línea la primera línea, que se generara la manifestación en la misma plaza. Entonces pasa a ser la salud una, una área de la primera línea. Es importante. Mira, digamos, súper importante, es importante lo dices tú: la, la salud pasa a ser una importante en la primera línea. Eh, claro, esto obedece a una urgencia, no obedece a una buena onda, yo ir a colaborar, yo iré a, no, porque el, el riesgo es para ustedes también. Absolutamente, pero yo creo que todos los que conformamos eh, las brigadas eh, entramos sabiendo digamos el riesgo que significaba no significaba estar digamos en una tercera en una tercera línea sino que era estar ahí justamente ayudando a los que estaban siendo más afectados y se asume digamos de, de corazón y, y con mucha conciencia de lo que estábamos haciendo de hecho las brigadas no todas están conformadas, por ejemplo yo yo no soy del área de la salud, por lo tanto cumplo un rol que es el rol que cumplimos muchos, que es el rol de proteger justamente al área de la salud para que pueda atender, porque es decir, en este no respeto de los derechos humanos y en el no respeto de, de la labor que se cumple, está la agresión a la brigada. Y nuestro rol, por ejemplo, es proteger en el momento que se está los a los hijos. Eh, lo eh, y eso hace que la brigada componen, por ejemplo, dueñas de casa eh, psicóloga, bueno, la psicóloga cumple una labor súper fundamental en todo caso en nuestra ligada, que es la de contención, un elemento que se provoca mucho en un momento de, de ataque, donde la parte psicológica, es decir, el, el descontrol se provoca, se te provoca un desequilibrio, al ver que no puedes respirar, se te provoca un, un tema muy complicado, y la contención psicológica es súper importante, que en su gran mayoría lo que se atiende mucho son ataques de histeria producto del. Del, del cierre de las vías respiratorias, la contaminación de las vías respiratorias, es algo que realmente te lleva a un estado de angustia. Pero también está conformado por gente que no tiene, es decir, que, que cumple otros roles en, en la vida normal, y, pero que lo lleva a estar en las brigadas, su compromiso, digamos, con, con lo que fue este despertar, con, este, con lo que se inició el 18 de octubre. Ya, mira... Nosotros somos testigos, o sea, nosotros fuimos, nos han atendido a nuestros compañeros y a mí también en dos ocasiones las distintas brigadas. Creo que la brigada de EMA estuvo de atender en un momento a mí. Y también quiero hacer una mención especial a otra brigada, a la brigada TEA. Recuerdo que hubo un ataque hace aproximadamente dos meses con, con gas pimienta directo al rostro a una de las integrantes, a dos integrantes de la brigada TEA, que son ellas que se ganan en, en Saqueo con con Mauricio Fredes que antiguamente era Irene Morales. Eh, la brigada donde estaba Cecilia González, y la que, a la que atacaron fue a su hija, a Tania. ¿Por qué lo menciono? Porque trabaja Cecilia, su hija Tania, y su nieta Martina. O sea, no sé si en otra brigada existe eh, tres generaciones eh, desde octubre. O sea, es una mención honrosa, una mención especial para ella también. Eh, Carla, eh, Mira, nosotros, lo que he leído, hay una investigación inglesa, eh, un registro de la concentración del gas de la lagrimógena, que es SC, es la sigla, eh, que se ha alterado 135 veces más que lo que el límite permite carabineros. Acá claramente, notoriamente, un cambio de estrategia policial desde un combate, digamos, cuerpo a cuerpo, a lo mejor, a una guerra química. Cómo han, han enfrentado a ustedes ese nuevo escenario, eh, ese nueva guerra, batalla química y tanto que tiene que ver con insumo, y cómo les ha afectado obviamente a ustedes cambiar incluso la indumentaria. Eh, bueno, como te mencionaba anteriormente de, de llegar a, a ocupar limón y bicarbonato que era como lo típico que, que se usaba en las marchas, también nosotros tuvimos que ir estudiando, o sea. En la brigada hay dueñas de casa, educadores de párvulos, profesionales de la salud, bomberos. Tenemos distintos roles, entonces no teníamos por qué saber el uso de los químicos. Entonces también nos llevó a estudiar esta, lo que se estaba ocupando en la plaza y la estrategia que estaba ocupando eh, Carabinero, en este caso. Eh, sí, tuvimos una evolución desde octubre del año pasado, los primeros meses típicos caspimienta podíamos neutralizarlo con, no sé, agua de laurel, bicarbonato, bueno, después todos supieron que viene el tema de los perdigones, que ahí también tuvimos que entrar a estudiar, ¿cierto?, a, a ver cómo, cómo podíamos seguir ayudando, eh, ser eficientes en nuestra ayuda, porque tampoco vamos a, a generar cierto un problema y ser un obstáculo para esta ayuda. Entonces, eh, desde este año ha sido un crecimiento personalmente también y como grupo, apoyando y estudiando todo lo que se está ocupando hoy en día para, para ser reprimidos. Eh, efectivamente tuvimos que cambiar la indumentaria porque, bueno, la represión el año pasado, ¿cierto? Todos sabemos, los perdigones, los traumas ocular, todo lo que se produjo. Eh, disparo al quemarropa de gala lacrimógeno también. Eh, a un momento, en que ya no se podían usar perdigones, pero fue el tema de cómo seguir haciendo daños de otra forma. Y viene esta guerra química que le llamamos, que empezó, yo recuerdo, con agua del Guanapo, primero, un agua muy extraña, vieron jornadas que el agua era amarilla, que hay fotos de eso, y empezó el tema de que tardía la piel, te quemaba, ¿qué te estaba pasando? Entonces, y ya eso se empezó a hacer más habitual. Ya no era solamente el zorrillo que te lanzaba gas, eh, sino el agua del, del guanaco Y la estrategia primeramente era mojarte y luego pasaba el zorrillo. ¿Por qué? Porque todos estos gases se activan con el tema del agua. Entonces, efectivamente, es otra manera de hacerte daño. O sea, si quieres, paramos el tema de los perdigones, que fue... Todos sabemos y todos pasamos por por jornadas complejas, ciertos testimonios, cada uno tiene su historia sobre eso, a que te quemaran, literalmente que te están quemando la piel, o sea, te están destruyendo la primera capa de la piel hasta la segunda capa. Entonces, eh, es fuerte, es fuerte estar en una jornada y saber que en cada represión se busca el mismo objetivo, de reprimirte y dañarte. Ni siquiera es como disolver la marcha por, por otras eh, formas, sino que es la destrucción a, a tu cuerpo, literalmente. Entonces, obviamente, también nosotros tuvimos que cambiar la indumentaria, de pasar a estas máscaras que eran con los filtros y las antiparras, porque tenían que usar antiparras certificadas por el tema de los perdigones, a ah, usar, bueno, acá tengo una, full face. ¿Por qué? Porque también te llegaba agua del guanaco, te atacan a ti directamente a las brigadas y te queman la piel, entonces la cara y en un momento estás atendiendo y estás gaseado a full, y empezamos a, a tener la necesidad de ocupar estas máscaras que te cubrieran toda la cara para poder ir en una mejor atención a la gente. Entonces, efectivamente, tú vas viendo la evolución de los perdigones, cierto, el gas lacrimógeno que todos conocemos, a ocupar agua contaminada con químicos que te queman aparte el zorrillo, aparte el gas pimienta directo, que son estos spray que, que carabinero usa manualmente, que se supone que tú lo tienes que usar en medio a un segundo. De hecho, tuve la oportunidad de leer las indicaciones atrás de uno que estaba eh, en la calle. Y, y en realidad tú te fijas en las imágenes, ¿eh? y a todo esto muchas gracias a la prensa independiente, a los fotógrafos, que gracias a ellos tenemos estos registros de que te echan el chorro y puedes durar más de un minuto y te queman la piel directo. O sea, estas chicas de, de TEA fueron gaseadas con gaspimienta directo al rostro. Entonces, sí, Katia, obviamente hay una, eh, una lo, que decías, lo que tú decías, la frase, seguir haciendo daño. Y, y claro, se utiliza la palabra evolución, no, no, no es la mejor palabra indicada, evolucionar para hacernos daño. Eh, respecto a esto, eh, Katia, en esta circunstancia nosotros hemos tenido imágenes, hemos estado ahí, pero relátanos de primera fuente, esa toxicidad, ese CS, se llama como dije yo, que, que genera cianuro en el organismo y que un compuesto químico altamente tóxico, que al final del tiempo potencialmente te, es mortal. Pero a ustedes además, Katia, en esos momentos de químico en momento, yo he sido testigo de que, a usted le han estado atendiendo a alguien y va carabinero y le ha quitado a ese paciente, entre comillas, para ser detenido. Relátanos un poco esas situaciones que a veces la gente no cree que mientras se atiende a alguien, llegue carabinero y te lo quite. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Dale. Eh, eh, lo que pasa es que eh, en general lo, lo que te genera... Eh, que te vayan a quitar un paciente un nivel de impotencia donde se muestra el, el, el nivel de autoritarismo que tienen y donde francamente nosotros no podemos hacer nada eh, no, nos dejan en una posición súper incómoda, yo creo que esa es su idea eh, para, para la represión es un rol que, que no les gusta nada porque somos los que permitimos que se siga manifestando somos los que prestamos auxilio a muchos cabros que en algún momento llegan muy mal, los terminamos de atender y después vuelven eh, a la manifestación. Entonces, en definitiva, es un golpe político y, y estratégico el que le quiere dar a las brigadas. No es en forma eh, espontánea o del momento, sino que es realmente dirigido hacia las afligada, eh, por el rol que se juega prácticamente ahí. Y el quitar un paciente eh, es mostrar el poder que ellos tienen. Es decir, son pequeños mensajes que nos van dejando a nosotros. Eh, lamentablemente nosotros no nos encontramos en ninguna postura de poder defender un paciente en términos legales, que no, no, no lo vamos a poder hacer. Ellos van a quitarnos el, el paciente aunque nosotros hagamos lo que hagamos y disputamos. Y es por eso que muchas veces hemos tratado de llegar y estamos tratando de llegar a, a un nivel de organización entre toda África para ver legalmente cómo nos podemos proteger frente a esa agresión. Fíjate que, más que nada, con respecto a qué poder tenemos nosotros de defender a un paciente que estamos atendiendo y que se lo quieren llevar detenido. Mira, importante lo que dices tú, el autoritarismo ahí, el poder. Claro, no se puede hacer nada, pero la situación nos llevó a esto. Repito lo que dije en un inicio, esto no es buena onda. Qué rico. No, aquí hay un riesgo. Ustedes, yo sé que se han autoatendido muchas veces. Eh, Katia, te quiero llevar, a los, las quiero en realidad a dos a llevar un tema que fue bastante complicado, no solo para ustedes, para nosotros los medios independientes, eh, fue difícil, fue la venta de alcohol y de cerveza en la Plaza Dignidad. Eh, ¿Cómo lograr... Eh, Echar a gente que iban a vender, no solo vender, eh, estaban con parlantes al lado de nosotros, estaban con megáfonos en los carros. Lo desagradable que fue, me tocó, digo siempre, porque fui testigo inciso de cuando alguna brigada, no recuerdo cuál, atendía a un tipo que estaba absolutamente borracho, pero estaba herido y había que atenderlo. Pero después tenía otro compañero herido, pero porque estaba en combate y no estaba borracho. Entonces, eh, explíquenos qué pasó con ese tema. Eh, por favor, Caldas. Eh, bueno, eso se viene desde el año pasado. Eh, en particular, yo sentí que en el fondo se estaba perdiendo el foco de, de esta lucha. O sea, si bien, claro, había gente que quizás tenía la necesidad de ir a vender, pero el tema de, del alcohol en la plaza a nosotros nos traía mucho problema porque, como dices tú, muchas veces tuvimos que atender gente que estaba en estado... cierto. Eh, con harto alcohol, y bueno, y drogas también, y finalmente se iban a la, a la primera línea y en verdad no iban como a la, al mismo objetivo que estaban todos los demás ahí eh, permitirte que tú pudieras manifestarte, sino que pasaba a ser cierto de un aporte a un cacho, por decirlo así. Y efectivamente después venían heridos que estaban ahí en la, en la lucha y, y tenías que darle el tiempo, y bueno, ahí viene todo el tema del triage, de elegir a qué paciente. Entonces, era como complicado el escenario, el contraste que se veía. Entonces, tenías que atender herido. Por otra parte, si el chuta se está perdiendo el foco de esta cuestión, eh, porque finalmente sentía que iban a carretear a la plaza, eh, a carretear y no, no a, a manifestarse por las desigualdades que estábamos teniendo y que seguimos teniendo. Entonces, obviamente, el alcohol no te tus tu sentido, ¿cierto? y y puedes tener accidentes súper graves en la plaza. Y lo otro que nos pasaba es que muchas veces atendías a esa persona, la dejabas en una zona segura, y después venía otra persona y decía, oye, mira, él está tirado ahí, curado, y ustedes no han hecho nada. Y como que te culpaban. Y yo te decía, pero te yo recién lo vi, de verdad que esta persona está en estado, vive en la calle, quizás está con mucho alcohol lo anda con su amigo, y lo dejaron ahí, pero nosotros ya lo, ya lo ayudamos. Y era como que lo habías atendido venía el ataque de la gente que te criticaba por no atenderlo, eh, venían más heridos, entonces es un escenario que personalmente y como grupo hemos tenido que trabajar porque igual somos personas, entonces eh, es fuerte tú lo que vives en la plaza, atender, que te critiquen si no atendiste a esa persona, eh, ver que en realidad hay personas que se están sacando la mugre, que van a luchar, que van después de su pega, que son estudiantes, que llevaban la... La marcha activa, ¿cierto?, lucha y los que iban a carretear. Entonces, como que esto es un escenario que este estallido te ha dado y que tienes que mantenerte ahí firme, pero sí, no ha traído problemas el tema del alcohol en la, en la plaza. Y tú, Katia, respecto... Es por esa misma razón a este que, mira Es por esa misma razón que la brigada, bueno, inició toda una campaña a través de Instagram, a través de Facebook incluso con hicimos pequeños folletos que los repartíamos en la misma plaza con respecto al alcohol, eh, pero el alcohol es un tema grave, no solo en la plaza, es en el pueblo, es decir, es una forma muy óptima, aparte del tema, y seguraron meterla fuertemente en la plaza, y esto, por ejemplo, para el 8 de octubre para nosotros fue una fecha que podría haber sido eh, muy significativa, eh, fue una fecha terrible, terrible, donde lo que más atendimos fueron ebrios, eh, eh, gente muy borracha, o además un tema sin insumo, que todas las brigadas quedaron sin insumos, una cantidad de heridos impresionante, no paramos de atender, pero de atender por Y eso nos dejó sin insumo para que teníamos que atender. La gente a los compañeros que estaban dando la pelea, entonces sacamos una declaración, pero esa es una pelea yo creo que a largo plazo eh, y que ha cambiado ahora eh, durante este tiempo, cuando la manifestación se cambia, se le cambia el foco de la plaza y se desplaza hacia lo que es eh, Universidad de Chile, caminando digamos hacia la Moneda, eh, ahí se da la guerra real y ahí la gente que está está realmente en la pelea. Entonces queda fuera el poco de la distracción, del carrete, porque en la plaza tienes incluso elementos físicos eh, de, de la zona, que tienen los parques, que la, la pileta, un montón de cosas, que incitan un poco a esta cosa media recreativa. En cambio, la, yendo hacia la hacia Universidad de Chile y todo eso, ahí, ahí es pelea pura. Pero ha sido dura nuestra película con respecto a eso, dura, porque además la incomprensión del resto un poco lo que decía la Carla, de ver que de repente tú atiendes a alguien, lo dejas incluso vendado y todo, pero esa persona va a seguir tomando y se va a volver a agredir, e incluso se van a agredir entre ellos, pero tú ya lo atendiste, y cuesta que la gente entienda ese tipo de cosas, es decir, que uno también tiene es decir, tenés, tienes prioridades, es decir, esa persona ya está borracha, ya no hay caso, ya, ya lo atendiste. Sí, concuerdo plenamente contigo, cambia que entre comillas eh, hubo bien ese cambio de escenario, de plaza, de unidad, que no sé ese óvalo, el parque alrededor no debiera haber sido, pero daba las condiciones eh, y este cambio ahora de pelea, de pelea, de, de combate directo, eh, compañeras. Eh, Quiero que ustedes manifiesten al final ya cada una una reflexión, algo que les quiero un tintero, un Instagram. Creo que me habían dicho que ustedes también tienen un Instagram. Ustedes se han autogestionado. Eso es muy importante porque ver la indumentaria que tienen, la medida de seguridad, me imagino que eso ha traído costos personales también, monetariamente hablando. Eh, coméntanos, Carlos, el Instagram y toda la reflexión que tú quieras decir a micrófono abierto, por favor. Eh, bueno, tenemos eh, es la las redes sociales con el tema de los apoyos y todo. Así que queremos agradecer a toda la gente que por ahí nos ha contactado. El Instagram es brigada-rescate-b. También estamos en Facebook y en Twitter. Así también nos vamos informando nosotros muchas veces de qué es lo que está pasando en la, en la plaza, en la jornadas. Eh, una reflexión. Bueno, como decía Katia, efectivamente, el escenario cambió. Eh, ah, es Brigada, Rescate, guión bajo, b Los dos guión bajo, Eso. Eh, El escenario cambió y también se, vi, eh, se ha visto una disminución, cierto, de las personas que, que van a manifestarse. Y ahí tú dices, tú ¿será que efectivamente la plaza era más atractiva? Y se daba el tema de, de, del sector de forestal, ¿cierto? Que finalmente se transformaba en... Encaré, si era así, yo sé que cada persona tiene el derecho de, de hacer lo que ella quiera, pero si nos unimos como país y despertamos el 18 de octubre para luchar por las desigualdades, por la justicia, por la salud, por la educación, que hay presos políticos todavía que están sin prueba y están todavía, ¿cierto?, en la cárcel. No podemos estar carreteando, o sea, no, ¿qué estamos festejando? De verdad, no, todavía no hemos logrado nada. Si bien el tema del 10%, el apruebo, pero nos quedamos ahí, nos seguimos dormidos. Eh, las brigadas seguimos ahí porque si hay 10 personas, decimos nosotros, vamos a estar. Porque en realidad eh, no hemos conseguido nada. Aún. Y la represión, hay personas que, que de verdad han perdido sus ojos eh, a Gustavo, Aviola los más de 400 personas que quedaron solo con un ojo, las personas muertas, ¿cierto? Entonces, en realidad, tenemos algo que carregar, algo que festejar, ¿no? Eh, yo sé que las brigas tenemos un, un, una mirada súper neutral, pero también hemos crecido juntos, o sea, nos ha, ha tocado atender, bueno, borrachos, infiltrados, atendernos entre nosotros mismos, Hemos tenido que trabajar psicológicamente muchos, muchos somos hijos de carabineros, familiares de carabineros, pero estamos ahí en la plaza con ustedes, porque, porque tenemos otro objetivo, otros valores, porque la vida nos hizo que, eh, si aunque tus familiares hayan informado, tú no vas a seguir, si no estás de acuerdo, eh, avalando cierto el daño que te están haciendo el daño de la represión, el daño de que nos dispararan, el daño de que nos quemen con químicos hoy en día. Finalmente, eh, el día viernes pasado había muy poca gente en la pista y hubo un grupo de capitalistas y fue o o sea, ver casi 20 gallos o tipos, no sé qué eran, eh, resguardados por carabineros y le pegaron a la gente. Y tiraron las pimienta a la gente, entonces tú dices tú, y acá al otro lado estábamos los que, no sé, las brigadas, los que levantan una bandera y somos reprimidos de la peor forma de, de dañarte. O sea, yo siempre digo, ¿cómo te vas a dormir sabiendo que le estás haciendo daño a otra persona? Una persona que siente igual que tú, una persona que tiene familia igual que tú. ¿Cómo te vas tranquilo sabiendo que el agua que le tiraste a esa persona quemó la piel, quemó la piel de esa persona? no sabe si esa persona va a tener los recursos, ¿cierto? Porque hoy en día, claro, las brigadas damos los primeros auxilios, pero tampoco podemos diagnosticar. Si bien ocupamos aceite, eso es lo otro, chicos, tengan cuidado con las, las cosas que ocupan para mediar o sea, el agua hace que los químicos eh, se incrementen más, ¿cierto? Eh, el ardor de ojos, la sensación de quemazón, la sensación de no respirar, ya son sustancias oleosas, sustancias grasosas. Entonces, están, por eso hoy en día ocupamos el aceite, ocupamos otras cosas como para disminuir, ¿cierto? Pero muchas veces nos preguntan por interno eh, qué podemos usar para quemaduras, no revienten su ampolla, vayan a un servicio sustancial para que evalúen. Las quemaduras no es algo sencillo ya se pueden infectar, eh, si bien nosotros ocupamos algunas cosas para aliviar en ese momento, recuerden que el gas sí trae eh, consecuencias de que estás desesperado, no puedes respirar, te da un crisis de pánico, y ahí estamos nosotros ayudándola a ustedes, van a durar 10, 40 minutos los efectos, y de verdad, la gente que, bueno, iba solo a tomar a la plaza o, o piensa que este movimiento es una moda, o que nos pagan también por estar en la plaza, decir que no es así. De octubre el año pasado, que yo estoy en las calles junto a mi mujer, eh, no hemos dejado la jornada tirada, estamos ahí apoyando a todos. Entonces, no seamos no seamos individualistas, por algo despertamos. No nos quedemos con el 10%, no seamos eh, como siempre este país ha sido, por algo despertamos. Entonces, de verdad, piensen en los presos que están luchar por ustedes, eh, la gente que perdió su vista, la gente que murió. Eh, salgan con sus mascarillas, estamos eh, en una pandemia, una pandemia que no está bien controlada. O sea, puedes ir al mall, pero quizás en la calle te da susto, pero ¿por qué ir al mall, entonces? Sí. Son muchas cosas, muchas cosas que hoy en día las la manifestaciones, el, el, el despertar nos ha traído Hemos crecido como personas así full, pero seamos consecuentes, por favor. Ese día viernes, yo sí le dije algo a unas personas que estaban tomando así. Estábamos para atrás en una terraza, mientras al frente Carabineros nos reprimía, ¿cierto? Nos tiraba gaspigüenta directo. Entonces, no es un espectáculo, no es sacar el celular y grabar. Crucen la calle y quédense ahí también manifestando. Eso, o sea, seamos consecuentes por favor y no nos volvamos a dormir. No estoy diciendo que vayamos a hacer, ya todos conocemos la historia, lo que pasa, pero la plaza es mucho amor y este amor movió a la gente. Yo soy una creyente que el amor mueve mucho y no nos quedemos con eso. Gracias, Carla, por el, por tu testimonio personal también y por, y por las reflexiones que nos han dado, por las recomendaciones que nos diste especialmente. Y, y tu última reflexión, eh, Katia. Adelante, por favor. Pues mira, después de todo lo que dijo la Carlita, que en realidad refleja absolutamente el pensamiento de la brigada, eh, es decir que, bueno, que nosotros seguiremos ahí en la calle, eh, la calle la cual no, no podemos abandonar, aquí no se ha ganado nada eh, tenemos muy por el contrario muchas cosas por las que seguir en la calle eh, por lo tanto los invitamos a volvernos a encontrar a volvernos a abrazar ahí y justamente en la medida que no abandonemos eso, eh, vamos a estar en, en, en lo que se requiere hoy día ya no más Declaraciones, ya no más, saludos por Facebook o deditos para arriba. Lo que se requiere es estar ahí. Tal como estuvimos hace más de un año en la calle, es decir, el conflicto real, a las organizaciones, mientras tengamos presos políticos, mientras siga la represión, mientras sí, bueno, todo este sistema que se tiene como nos tiene, nosotros vamos a seguir en la calle. Gracias, Katia. Muchas gracias a ambas. Bueno, que gracias, tenía... que yo... ah, yeah. A ustedes. Sí, no, nuestro conocimiento y gratitud tenemos a ustedes. Ustedes nos han atendido, lo hemos dicho, no solamente a nosotros como Prensa Opal, hemos sido testigos a los fotógrafos, también a las medios independientes. Eh, un reconocimiento a todas las brigadas. Quiero manifestar que en regiones también, eh, acá en la Florida, Puente Alto, Maipú, también se han organizado... Eh, Solamente sentimiento de gratitud y gracias por haber aceptado esta invitación en Conversaciones Indirectas, nuestro segundo capítulo. Así que agradecida y a todos nuestros amigos en redes sociales a compartir la información a nuestros medios asociados, a nuestros medios independientes que nos, que nos apañamos mutuamente. Eh, hoy día el Cuerpo Femenino estuvo con nosotros. Muchas gracias, amigos. Que esté muy bien. Gracias. Gracias. gracias.